Muchísimas gracias, Yerjan y a toda la gente que ha estado con nosotros hasta este último momento. Vamos eh, a estar presentándolas a ustedes, y si es posible, sí, sí si es posible, eh, me gustaría. Yo te escuché hablar de, de ese aspecto, pero yo me voy a trasladar o voy porque pasamos por ahí siempre por la Avenida Libertad. Yo no sé cómo llamarle a estas isletas de la Avenida Libertad. En cada gestión municipal hay que romper este espacio de la Avenida Libertad. Hay que cortar los árboles de la Avenida Libertad. La verdad no logro entender, por más justificación que se me dé al momento, qué es lo que pasa, que en las diferentes gestiones municipales en San Francisco de Macorís es como, ¿cómo se le podría llamar? La maldición de la Avenida Libertad. O sea, no hay forma de que a mí me expliquen de que cada gestión municipal, y no estoy hablando de Siquión, ni de Ales, ni de Félix Rodríguez, que en cada gestión vemos que hay que romper esos espacios de nuestro San Francisco de Macorís. Nosotros vemos... Que la, mal, mal, las malas inversiones que se hacen a través de las alcaldías, no son Francisco de Macorís, me refiero al sentido general. Es un dinero que se va al zafacón, a ese zafacón que está ahí. Hoy se están rompiendo nuevamente. estas eh, eh, Esta silesa esta por donde pasa el, tranf, el transeúnte en el medio de esta avenida. Vemos el corte de los árboles, debemos de recordar el escándalo que había en San Francisco de Macorís cuando la gestión de, de Alex Díaz, porque se podaron, se llevaron la mayoría de árboles de nuestros principales parques. Pero hoy está pasando lo mismo, también pasaba lo mismo con Félix Rodríguez. A nosotros nos gustaría recibir la información que así como eh, David nos manda las informaciones, cuando se entregan gorras, cuando hay un apoyo a, a alguna situación deportiva, algún evento deportivo, a los muchachos de los equipos, que nos oriente, para nosotros orientar a la ciudadanía, que hagan llegar la información de por qué se está rompiendo toda la Avenida Libertad, por qué se están cortando todos los árboles de la Avenida Libertad. Pero también se hizo en la pasada gestión, también se hizo en la pasada gestión anterior a Alex Díaz. ¿Qué tiempo tiene muchachos que empezaron a, a arreglar el parque de aquí frente a Telenor? Yo me pregunto, <ríe> tú te ríes, yo le pregunto qué es lo que le están haciendo. Yo quiero saber, yo quiero saber qué es lo que le están haciendo, cuál es el trabajo de, de una magnitud que implique que no solo conlleve todo el tiempo que lleva, sino que habiendo otras necesidades de importancia y de relevancia. Tenga que arreglarse un parque que se ve en condiciones normales, que se ve en condiciones aptas, mantenimiento, ok. Pero se hace válido, necesario, durar, porque eso tiene como dos meses, ponerse a arreglar. Un parque, romper las calles de la Avenida Libertad, cuando aquí hay tantas necesidades que recibimos cada día de las diferentes comunidades. Hablar de priorizar, hablar de planificar, de dar importancia, de organizarse desde las gestiones públicas o privadas. Eso es de vital importancia para el éxito futuro de una institución o de una organización o de una alcaldía o de un eh, funcionario en el caso de este de, de la alcaldía de san francisco de Macorís. Sí si yo siempre veo el programa y en primeras en tempranas horas de la mañana esperemos que así como le llegan otras informaciones que le lleguen esta y que nos manden y que le informe a la gente qué es lo que se está haciendo por qué se está haciendo cuál es el nivel de urgencia cuando tú tienes tantas situaciones en diferentes comunidades que podrías dar prioridad por encima de estas, que aclara luz, se ven innecesarias al momento. Quiero saber el por qué. Hay que hacerlo en cada gestión, el rompimiento de estas isletas. O sea, cada vez que llegue un alcalde en San Francisco de Macorís hay que romper estos espacios de la Avenida Libertad. Cada vez que llega un alcalde a San Francisco de Macorís hay que poder cortar todos los árboles en San Francisco de Macorís. Yo, la verdad, no lo logro entender. Y aún me lo estuvieran explicando y justificando el por qué, entonces la pregunta sería la siguiente: ¿por qué cada uno con un criterio diferente de la, de la percepción de con un criterio diferente de las cosas tiene que romper esto, estas isletas? Señores, el dinero tiene un valor. Y es difícil de conseguir, y es difícil de lograrlo. ¿Por qué tirarlo? Yo terminando este comentario, voy a llamar a David porque yo supongo que él debe de tener y manejar la información de por qué se está rompiendo, no te rías. De por qué se está rompiendo nueva vez la Avenida Libertad. Totalmente, totalmente. Qué barbaridad. Dice Juno que cada cuatro años le toca un pedacito, pero es que no, no, no, no no puedo aceptar. No puedo aceptar las justificaciones que me puedan dar. ¿Por qué? Porque entonces cada vez que viene una gestión, cuando salga Siquio, que llegue otro también, va a volver a romper la Avenida Libertad. Volver a cortar los árboles. Arreglar los eh, eh, parques como este que tienen dos meses, que yo lo veía normal y que hay tantas necesidades en otras comunidades. Pero no solo eso, ¿cómo es que lo hace, Yerjan el hombre? ¿Cómo es que lo hace, que está ahí? Enfoque ah, no, en a Yerjan. Él pica 10 minutos y se para 20 y se va, después vuelve. Un solo empleado trabajando en un... Por lo menos lo que se ve, el tipo está ahí, se para, vuelve como a las 3 horas, o sea, se ve que están que están ahí haciendo... Perdiendo un, el tiempo. Exactamente. Vamos, para terminar el comentario, ¿Qué? poner... ¿Qué? Esta semana, yo voy a llamar, eh, parándome de aquí, voy a llamar a David, porque nosotros necesitamos, ¿Qué? señores, cambiar. Esto no es posible Esto es en la Villa Olímpica El camión tiene más de una semana que no pasa Si Francia estuviera aquí Me gustaría preguntarle que, ¿Qué hace la comunidad de la Villa Olímpica Con esa basura? Sí, ¿Cómo sí? Sí, porque él dice que la almacenen Que la guarden, que la clasifiquen Que la, que la, que la, que la tengan por ahí Mientras el camión pasa un día de hoy ¿Y eso no se vea resuelto lo de la basura? ¿Qué es por supuesto que no se ha resuelto en Un año y pico ya Entonces Ahí se queda claramente establecido Que tenemos un problema de gestión Debería hacerlo como hizo este muchacho de, Lamentablemente De Santo Domingo Este ¿Cómo que, co que compró muchísimos camiones Vamos a ver si con eso se resuelve ¿Cómo, camión, ¿cómo avanzamos así? Pero que... Pero que antes se resolvía y a la gente no le sí, gusta, así que yo no le gusta. Sí, pero o sea. los camiones están muy feos también. Atención, hemos visto soluciones. Pero no Dios. el ayuntamiento... Eso, eso... No, ahí hemos visto soluciones. Pero el yo no yo, yo, yo yo quiero el ni hablar de feo. eso, señor. Porque es que ya es como so llover sobre mojado. Es como si uno no encuentra de qué hablar. Sí. Yo voy a llamar ahora al encargado no. de prensa del ayuntamiento municipal para que nos diga. Que ¿Por qué cada eh, ¿Por qué se está rompiendo la avenida Libertad y tal vez él puedas, él sabe por qué cada vez que entra un nuevo alcalde hay que romper la, la, la bendita avenida Libertad y y cortar los árboles. Puedo poner